Pregúntame, que ayer me regañabais, a ver, yo os dejo hablar todo lo que necesitéis, ¿vale? yo le hice el tiempo cada día y que ayer me regañabais, que es que, que el invitado se entretenía mucho, pero bueno, yo es que os tengo que dejar hablar, porque con lo que cuesta. Dime lo ver, que tú quieras, José, desde Bilbao aquí en España. ¿Cuánto pues, tiempo llevas aquí, por cierto, José? 20 días, 20 días. 20 días, o sea, acabas de llegar. ¿Y cómo has venido? Eh, pues entré con, con, como turista, como entra todo el mundo. Soy bueno, Nicaragua. Eres de Nicaragua. Vale. Este pues no, ayer te consultaba que cómo hacía para solicitar lo del NIE, pero hoy en la mañana me respondiste pues, el WhatsApp y pues me fui a hacerlo. Me te fui lo has hecho hacer. corriendo, antes de que te caduque lo de turista, que luego sí. nos lo dan. El que sí. esté irregular, esto es muy importante, mira, y no, y no os lo he dicho nunca, os lo digo ahora. El que esté irregular en España no, no le van a dar el NIE. No Directamente lo por... le van a decir que como está usted irregular no te lo van a dar, sino si te lo van a dar siempre que justifiques. Os he puesto en los comentarios de YouTube el motivo por el que lo pides, que puede ser una razón económica, social, ¿vale? Está abierto. Y los que estáis fuera lo podéis pedir en el consulado. Pero una persona que está dentro, si se queda como irregular, le... vamos, tenemos algunos casos que han ido y le han dicho que no, como estás como irregular, no. ¿Es verdad? Ah, Pero tú, sí. por ejemplo, sí, porque si llevas 20 días, ¿por cuánto tiempo te has decidido, has puesto que te quedas, José? Eh, eh, por tres meses. Tres meses, bien. Oye, ¿y te pidieron 90 euros por día por tres meses? Pregunto, ¿Qué es lo que mm, dice la ley. Caso por, práctico. El pues no, no me pidieron absolutamente nada, fíjate. Pero este, porque al entrar no te miraron nada ni nada, o por, por suerte mm, te quiero decir, o porque te no. lo digo para los pre -liners. Sí, no, no, no me pidieron absolutamente nada. Más que... ¿Te refieres a lo del NIE o cuando entré? No, no. El NIE no. El NIE no, es que te cobran nada, ¿no? Muy poquito. Una tasa no, no, no, no. Cual, sí, el NIE te apenas son 9.64 sí, euros. El 9 euros serán. Sí, eso. Sí, no, es, yo me refiero cuando uno viene aquí como turista... No, no, no eh, no me pidieron eh, absolutamente... Tengo entendido que le piden 90 euros por día que va a estar. Ah, como sí. Me, piden, por, eh, el, me pidieron a mí 80. 80 por día. 80 por día. Y lo traías preparado o no? Pre traía, pre preparado, traía preparado, venía bien preparado, pero al final no me pidieron, no me revisaron nada, no. no. pues mejor. No, sí, sí. A ver, perdóname mi indiscreción, José, ah, es por los ah. preesliners <risa> pr <risa> para responder consultas de la gente. No, tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, vale. no te este, preocupes. mi pregunta pregúntame, era la. sí, exacto, pregúntame. José. Mira, entonces ahora para registrarse en yorrepueblo.es. Este, no sé qué pasó, yo mandé Mira, un mensaje. Estoy, estoy enfadadísimo con los de Yo Pueblo. ahora en el vídeo de YouTube lo vamos a tratar, aunque daremos prioridad a nuestra invitada, pero hazme la pregunta, que la vamos, lo vamos avanzando. Fíjate que yo vine y los contacté por medio del Facebook, y sí. les mandé un Messenger y qué pasó, que me bloquearon. Mira, no. Yo te voy a contar lo que yo creo que ha pasado con Yo Pueblo. Mira, Ajá. la idea es muy buena. Pero claro, esos son unos que han montado una página web, muy buena idea, muy buena idea, sí. para indexar, digamos, todos los pueblos de España que necesitan repoblación, ¿no?, para poner en contacto a las personas, como puede ser tú, con los alcaldes, que son los que cada uno conoce de su pueblo. Sí. Oye, que no sé por qué que han puesto que para registrarte que necesitas un pasaporte europeo... O un NIE, porque vamos, yo por ejemplo no tengo pasaporte, se lo estaba diciendo al anterior invitado, no tengo aquí el pasaporte mío porque me ha caducado, yo me puedo registrar ahí con mi DNI que es como el NIE, vamos, es similar. Sí. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esto de Yo Repueblo tampoco os preocupéis porque eso es una página web, no es más, es como si dices Google, es como si dices, no, es que mira Google aquí para buscar me pide un pasaporte europeo, si no, no me deja buscar. Pues nada, Bien, pero... nos saltamos a Yo Repueblo, efectivamente, porque aquí el, el que te va a dar el trabajo no va a ser Yo Repueblo. Ni siquiera sí. va a ser el alcalde, José, el que te da el alcalde, el que te da el, el trabajo va a ser un empresario o una empresaria española o una familia una persona que, que te ofrezca el trabajo, bueno, española o que te lo pueda ofrecer aquí dentro de España. así que no, es. no hay que preocuparse necesariamente. Luego, ¿a ti tú, te, te han dado ya el NIE o, has, o cómo ha ido la cosa? Porque luego eh, hay gente que no se. Mira, dime, José? pues es eh, como acá está muy lleno porque hay mucha gente pidiendo y haciendo solicitud de asilo y toda la cosa. Me dieron mi cita para ya dármelo el 20 de este mes, de septiembre. El 20 ya me lo entregan y todo. Ya hice los pagos, me mandaron a pagar las boletas al banco y, vale. y me dieron bueno, el perfecto, formulario te, para hacer pues, Tengo Eso. mucho interés en, en ver tu evolución. Si, mira, si no puedes volver a entrar aquí en las consultorías en directo, José, porque aunque voy a estar todos los días, ¿vale? Todos los días, de lunes a domingo, tú me lo puedes poner en por... algún comentario. En cualquier comentario de YouTube, pónmelo, que yo los veo todos, todos los días, ¿vale? Ten las Ten la seguridad que de aquí para allá te voy a seguir mucho, porque vale. la consultoría de sí, sí, sí. claro. ayer me ayudó mucho. Yo no sabía de eh, ti, pero me eh, mandaron José, un like. Si ya no es por lo que yo sepa, es que entre todos sabemos mucho. Ahora nuestra invitada, Paola, pues nos va a enseñar cosas, porque ella viene como estudiante y nos va a enseñar un poquito pues cómo, cómo lo ha tramitado, que ni yo mismo lo sé, voy a aprender con ella y tú vas a aprender y el otro y el otro. Hacemos inteligencia colectiva, es lo que así te quiero es, decir. Entre es. todos aportamos. Entre vale, todos si más, aportamos. Claro, yo se los pongo en, en comunicación más que nada. Yo la idea de Yo Repueblos la he dado de buena fe. Tenemos ahora esa dificultad, pero la vamos resolviendo. No, lo que te iba a decir, pero tú la tarjeta roja no la vas a pedir, ¿no, José? No tienes esa idea. Lo del asilo, o sí. Porque ¿Qué me, rec... cosa... sí, me recomienda? A... Es lo que te iba a decir. Hombre, sí. es una idea. Es que depende cómo esté la situación en Nicaragua, pero yo te digo una cosa, os lo digo para todos. Todo lo que os digo a, a uno que estáis aquí, os lo estoy diciendo a todos. ¿eh? Así si tienes... es. Escucha, que que pide la tarjeta roja ahí ya lleva un NIE incluido. Sí. A una persona que hace la solicitud de asilo, en esa tarjeta roja ya va un NIE incluido, Así es. Así que lo sepáis. ¿vale? O sea, sí. que, el que esté con trámite de tarjeta roja, no se preocupe, que lleva ya su NIE. Y con ese NIE, que se meta en yo repueblo si quiere, porque, porque es que, vamos, yo me quiero ir a repoblar un pueblo y puedo ir. Y, y uno que tiene su NIE también, con su tarjeta roja, por ejemplo. Dale, ¿Claro? o Pero sea que fí... todo tiene muchas visiones, dime, dime José, dudas. Dime. Fíjate que, que yo bueno, en, de principio no tiene sí que... ¿no? vale. Pero este... José, es que le estoy diciendo a la invitada que, que si tenía muy no me ha dicho que no tiene prisa, podemos seguir con la consultoría. Para Entonces, ser, vamos, para después ser. De eso, Dime. Para, para de... ser breve, porque sé que hay muchas personas que quieren participar. y, y quieren No pasa nada, visitarte. sí, voy a estar todos los días de lunes a domingo, a partir es... de las 6 en adelante, lo repito, que no es justo a las 6 horas de Madrid, yo a partir de las 6, en cuanto pueda, me pongo, ya han sido las siete. Así horas, es, ¿vale? mira, para, para aclararte un poco lo del asilo, yo solicité el asilo. A la siguiente Ahí... semana, después de que vine, lo solicité, porque Aquí en, en Bilbao, lo has pedido. Eh, te ¿por qué te voy a ser franco? Porque en realidad yo salí de mi país por razones ajenas a mi voluntad. Ah, pues entonces, entonces vale entonces, Ahora, lo, yo te digo una Sí, te digo una cosa rápida Yo creo que, que si en paralelo estás pidiendo el NIE Yo creo que no, no es malo Bueno, los no, nueve eurillos que te han cobrado y ya está Sí, en paralelo, entonces, ¿no? Eh, para... Bueno, la señora ahí en, en, en extranjería me dijo Tú ya tienes un NIE, lo que pasa es que no está revalidado <risa> Me dijo eso Uay, Entonces, para, digo, para bueno, bueno. Sí, para revalidar Una pregunta, te has metido en Yo pueblo Con el nuevo NIE es este no, no me lo pide. No te lo pide. No, vale, yo me, lo, que, lo, lo que me pidió este. Ahora mira, me registré en dos, en dos pueblos, y, este, sí. porque te da la opción. Este, y lo es que te registres en todos los que puedas. ¿eh? Nos, Entonces, nos, ah, y por cierto, tengo una, una buena noticia para vosotros. Me, el sábado me escribieron me, eh, del gobierno de Cantabria, una parte de España que está muy cerquita de donde estás tú, ahí está en el norte. La, la sí, el el correo que diste ayer se lo dices a. Ese correo, lo habéis apuntado, ¿no? O lo, sí, lo otra vez, por que... No, bueno, pero sí. Pero sería, bueno, sería bueno que lo repitas para que los que están viendo, pues lo puedan apuntar. Cantabria, emprendedor. Uh -huh. No, ¿o, cómo, o era al revés. Espera, que lo tengo aquí apuntado. No, creo Entonces, que era hay... emprendedorescantabria.com. Exactamente, emprendedorescantabria.gmail.com Me han dicho que eh, están colaborando correcto. con el gobierno de, Can de Cantabria, que es una zona muy bonita de España, a repoblar pueblos. Entonces yo sí. os doy el email, dirigiros, dirigiros, ¿vale? Y decirlo. Okay, okay, okay. Y que estáis dispuestos a repoblar, que tenéis claro. ¿Qué pasa? Que yo repueblo no entiende de temas de migración ni de papeles. De eso no entiende, entiende de alcaldes y ya está. Pero no entiende sí, de... Perfecto. Les ha pillado, claro, lo dije yo en YouTube. ...y se han visto desbordados... ...se han visto desbordados... ...pero vamos que... ...que tanto Susana como yo... ...lo que dijimos es correcto... ...¿sabes? Otra cosa es que ellos no entiendan de papeleo... ...claro, ellos no van a resolver el pa ...todo esto que estás haciendo tú... ...de la tarjeta roja que lo estás haciendo muy bien... ...o lo del NIE... ...pues ellos no te lo hacen, claro... ...ellos ya mm. te quieren con tus cosas arregladas... ...vale... Sí, sí, ...pero insisto, claro aunque yo yo repueblo... ...no tiene ningún monopolio... ...tú, tú eres libre de mirarte... ...pueblos de España... De poco, de menos de 6.000 habitantes, llamar a los ayuntamientos que te pongan con el alcalde, chacá, chacá, chacá hasta que, era, decirlo, que sea re, que, claro, dime. dime. Esa, esa era una pregunta que te quería claro. hacer. Dime. Pero ¿cómo hago yo para ponerme en contacto, este, por lo menos, con el ayuntamiento, si no Google. sale ningún número. Mira, si salen, joder, eh, eh, ¿A dónde? José? En, en, en yo Google, -Pueblo Google. No? Ah, en Google. sí no, Google. Usa yo sí. repueblo no, ah, o sea, okay. re si quieres para ver pueblos, para ver nombres de pueblos. Okay. Que también podrías usar Google Maps para ver los nombres. Y luego en Google, Ayuntamiento de Laredo. Ayuntamiento mm. de Pitillas. Te que está de... ¿Eh? Ya está. Llamas sí. al ayuntamiento. Quiero hablar con el señor alcalde. Porque claro, okay. si te lo responde uno que está por ahí, a lo mejor quiero hablar con el señor alcalde. Te digo más, el alcalde no es el que te va a contratar. Te lo digo a ti, José, y a todos los demás. Pero el alcalde sí. sabe quién en ese pueblo quiere contratar gente. Sí. Qué vecino... ¿Qué empresa de allí? Y entonces te va a decir, pues, mira, José, llama a esta empresa o a este señor que necesita a alguien allí para su, para su casa o para lo que sea. Me vais siguiendo oh. Prilines. Yo repueblo, es una herramienta más, es como Google. Uh -huh, te entiendo. Lo vamos viendo, ¿verdad? Pues lo voy a decir ahora en YouTube porque es que la gente... Pero vamos, que yo estoy encantado con vosotros, lo estáis haciendo súper bien, tenéis el trabajo duro, me alegro este es... por ti. ¿Tenéis el trabajo duro vosotros? Yo os doy la lo información. Que, lo, lo que pasa, este, eh, Luis, es tu nombre, ¿verdad? Luis, sí, sí, sí José. Lo que, lo que pasa, Luis, que este, al principio uno le da un poco de temor porque tú sabes que, ya. mira, este, ¿sabes cuál es el, el, el, el peor error que tenemos los paisanos, decimos nosotros? Que hay, hay paisanos que están acá en, en el país y te ponen las cosas en, un, en las nubes. Cuando no pues son por eso activos. he venido yo aquí a deciros que sí. las cosas no son en las nubes. Para, es más, sí. estoy intentando traeros a un cónsul. En sí. realidad es una chica, es una cónsul. A ver sí. que nos aclare esto de los consulados. Porque lo que sí os digo, de muy buena fuente, que aquí cada consulado de España en el mundo va por su va por su manera. Y no debería así de ser es. Así. Entonces, entonces, ¿qué voy pasa? A, voy a traer al canal a una cónsul, este, Entonces, ¿qué pasa? A uno le da temor. Entonces, por lo menos ahorita me acaba de llamar un amigo que me dice ¿Y conseguiste el NIE? Sí, lo conseguí y fue muy fácil. Sí, pues de, está muy bien. Y fue muy fácil. <risa> A que sí, sí que no tienen más, yo lo dije de buena fe. En algún consulado les han dicho que no. Oye, yo os he puesto en YouTube rápidamente lo que dice la ley, que lo dice muy claro. Vamos, que no lo, di no lo digo yo, lo dice la ley. Lo he pegado Luis, ahí. Luis sí, y ves, me dice mi, me dice mi amigo, sabes que yo conseguí el ni, y sabes cuántos me cobraron por ese ni, ¿Cuánto? cuánto, 300 euros. Por digo favor. yo. ¿Pero por qué vale pagaste esa euros. cantidad? Sí, vale, nueve, bueno, nueve es 54. No, ver, vale. o lo que sea, sí. Sí, tasa, o lo que sea. Sí, pero pero y, y entonces vale. este, digo yo, no, hombre, no hubieras hecho eso. Claro, no, me, por, eso, lo, o sea, por eso, es la importancia entonces, de la información, que es lo que le estaba yo diciendo al invitado anterior que se quiere venir a España, le he dicho, mírate bien todos los vídeos, estudialo es. primero. Claro, no vengas así... Pero vamos, yo a ti te veo muy bien encaminado, José. Sí, gracias, porque porque... No, no, no, no, no, He visto todos tus tu, tu videos y Hombre, me o sea, es, Claro, por siguiente paso, buscan pueblos, usa o sea, yo repueblo, pero luego en Google directamente. Ayuntamiento de tal sitio, ayuntamiento del otro y, del, y a y llamar, por, y a llamar, y a llamar, que es lo mejor. La es importancia, que, que averigüe acerca del NIE, este, para sí. que lo sepan este, todas las los personas miliones, que te están sí, muy bien, sí, todos este, los... Todos, mira, sí. Sí, cuando ya tienes el NIE, me dijeron a mí, yo soy bien preguntón, porque el que pregunta hacer muy bien, hace, mira muy bien, mira, este, yo muy bien. Yo pregunté ahí en extranjería que si con el NIE se podía trabajar, entonces me dijeron, mira, en teoría, pues este, no, pero si encuentras a alguien que te quiera hacer un precontraste... Exacto, puede exactamente, trabajar. Sí, mira, este, lo tengo aquí apuntado, es lo que voy a decir en el video de YouTube, aunque <risa> voy a dar prioridad a Paola. sí. Lo tengo apuntado. Mira, la clave, tengo aquí en la chuleta del vídeo, la clave es conseguir un empleador. Sí, Esa es la sí, clave. Esa es la clave. entonces es la clave. El, el ayuntamiento, pasa? el yo repueblo el consulado, todo eso son herramientas. Sí, te si va a hacer el precontrato. Claro. Te hace el precontrato ¿esa? y después el, el, precontrato? el precontrato te dan claro, el, el, el número ah, mira, de... Vamos ahí. Sí, ahí. Uy, qué bien. No, perdona. Nada, no pasa nada, José. La clave es el empleador. No, es que estamos pillando un sitio para hacer el vídeo, pero no pasa nada. Escucha, José. La clave es el empleador. Claro, que cuando el empleador te va a hacer el precontrato, necesitas un NIE. Por eso Así los empleados es. tienen que dar NIEs. Así o las oficinas de extranjería tienen que dar NIE, sí o sí, lo dice la ley. Porque si tú consigues un señor que te va a contratar, vas a necesitar el NIE. Y sabes que Luis. Este, una buena noticia para Dime, mí. José, Yo ya el 20 me dan el NIE. Dime. Y entonces mandé mi currículum a una empresa, a un lugar ahí de trabajo, porque tengo mucha experiencia en comercio, Perfecto. en venta. Claro. ¿Y, y, la persona, sí, dime, y, la, y la persona me dijo que estaba dispuesta a hacerme un precontrato, porque había pues evaluado está. mi currículum y que le había Oye, parecido ya. muy bien. Me alegro un montón por ti <risa> entonces, y también por todos los que nos estáis viendo, porque es un caso real que le tenéis es. aquí a José de Nicaragua. Así es. Y entonces, y gracias a ti, gracias a tu página no, y el conocimiento yo, que yo nos no están dando. Yo os doy un conocimiento que tengo que no me cuesta tener que darlo eh, aquí eh, y como los invitados. como Paola, pero, hay que, que está... pero, pero hay muchas personas que no quieren dar el conocimiento que tienen. Pues Luis. yo os lo doy, os lo doy. Ahora también os digo, el trabajo duro lo tenéis vosotros, que Así es lo de ir es. al nieve, el, el, claro... Yo os doy un poco lo, lo que yo sé, que insisto, es mi opinión. Para dejar el espacio a otra persona, Luis, te quiero hacer una última pregunta. Dímela, José. Eh, eh, ¿Qué tanto sabes eh, o, o conocimiento tienes de lo del asilo? Porque vale. muchas personas, este, como te digo, te ponen en su obras, que te dicen que, que con el asilo es doble filo, que este y que el otro. Pero bueno, yo tengo suficientes pruebas y sé que que algo bueno va a venir, ¿me entiendes? Pues yo te, yo, te, yo estoy convencido, además para todos, pero mira, te voy a responder, igual que Paola ahora en YouTube, que nos vamos ahora al directo en YouTube, nos va a hablar del, del permiso por estudiante, como está ella, te digo, el viernes, el jueves creo que es, no, el jueves, espera, que lo miro en el calendario, viene un caso real al canal con el tema de asilo. Que sí. está, vamos, que lo, que lo ha hecho, que lo está haciendo ahora mismo. Te digo exactamente, mira, va a ser el próximo el próximo viernes va a ser a la hora de siempre, pues sobre estas horas, en Youtube uh -huh. nos va a contar caso práctico que lo está haciendo es que por sí. eso me gusta daros por un lado la teoría y luego traeros invitados sí, para otra... el viernes esta chica lo está haciendo, lo está tramitando ahora mismo y nos va a contar todo pero yo te digo, el vídeo de la tarjeta roja ¿te lo has mirado, José? Sí, sí lo, ahí miro. lo explico bien sí, lo aunque miro. tú pidieras ahora el asilo, te lo van a tramitar sí o sí te sí. van a dar lo que llaman la tarjeta roja, que ya puedes trabajar. Así es. Y eh, van a tardar en responderte, hago un resumen rápido, van a tardar en responderte unos tres años, porque tienen un colapso que no veas. En el peor de los casos, que te digan que no te dan el asilo, pues no pasa nada. Porque tú ya llevas tus tres años en España y puedes pedir la residencia, el permiso de trabajo y residencia por arraigo. Arraigo, es Tú correcto. y cualquiera, y ese es el camino y cualquiera legal lo puede hacer claro, cualquiera lo puede hacer, es el camino legal, bueno, cualquiera y, que en su país haya y, habido una situación como Venezuela o tu situación personal, sí. etcétera, ahora, o sea, claro, si, si uno viene de, yo qué sé, de un país que está allí todo muy bien, pues le van a decir, no, mire, usted algo que le persigan a usted por algo. Ahora no Luis, sea. mira, este entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas para que lo escuchen todo, Sí, este, dice, hay bueno, muchas personas que tienen temor, incluso de mi país o de otro país, de pedir el asilo, porque dicen que después te pueden regresar. Entonces, no regresan a nada. Que no regresan que, a nada. No no re mira. Pero, mira, que, eh, Permíteme, José, Luis. Ten, tenemos un Chris que se fue de Ajá. turista a la oficina de policía. Nos lo puso en los comentarios de YouTube, leeros. Mira, Luis se ha ido a la, a la oficina. Claro, el hombre llevaba de turista tres, dos años aquí, por lo menos, y se va a pedir el NIE. Y le dijeron a los policías que, que no le podían dar el NIE porque estaba irregular, pero tampoco le, le deportaron ni nada, sí. ni le pusieron la multa esa de los 500. O sea, Entonces, otra otra nada. cosa, Luis, mira, Dime. pasa lo siguiente. Entonces, cuando tú estás en el proceso de asilo, llevas la de ganar. ¿Por qué? Porque mientras estás en el proceso, te van a dar la tarjeta roja para el permiso de trabajo. Mientras tanto, si tú no te arriesgas a pedir el asilo, vas a estar con el problema siempre que no encuentras trabajo por papeles. Es lo es que sí. yo le digo a muchos. Entonces, pues, pero no muy sé, bien. Sí, pues no sé por qué no me Vas creen. Vas a tener que... que venir a ayudarme a hacer los vídeos, José. <risa> Estamos a la orden porque creo que la persona que me llamó claro. es, es, de, es de Madrid. Tú me lo cuentas, <risa> claro, es que, es que hay mucha desinformación. Yo por eso es hay que mucha, que desinformación, mucha desinformación. Hay mucha desinformación y entre todos tenemos mucha información. Cada uno pone su granito. Me gusta mucho todo lo que estás diciendo. Es así, así es. Entonces, ¿qué pasa? Tenían el asilo a los tres años, pero te vas por arraigo y siempre te vas claro, a tener Es que además, se puede ir pidiendo el arraigo. Mira, cuando tú ya llevas dos años y medio, ¿qué ves que va a pasar? Como además de lo del asilo no te han respondido, pues tú a los dos años y medio ya vas echando la solicitud del arraigo. Así ya es. Está, porque ya vas a tener los tres años. Y ya Así está. Es. Y mientras, todo ese tiempo tú has estado legal. Has podido Así trabajar es. legal. Has tenido derecho a sanidad. Es todo correcto. Bien. Todo bien. Y nadie... Todo bien, y no hay que tener miedo a pedir el asilo. No hay que tener miedo. Además de todo eso. Se, de siempre todo que eso. haya alguna circunstancia, claro. Si no, lo peor que va a pasar es que le van a decir, mire, pues no, no se lo tramitamos, porque um, usted viene aquí de un país, vamos, de, que está, yo qué sé, un, el país más rico del mundo, Dubai. Viene usted de, de Dubái, y no, vamos, salvo que, que me diga usted que es que le persiguen allí, porque es usted, yo qué sé, porque es usted gay, le <risa> están persiguiendo de Dubai. Ay, sí. Te lo, o sea, ver un poco, en serio, lo de la tarjeta roja, pero que muy bien. Que entre todos, tampoco es aquí aprender derecho en 10 minutos, ¿verdad? José, pero Así poco a poco va. veo que va. Cada, oye, en 15 días, vamos, hemos avanzado un montón. Hemos sí, aprendido sí. lo de Yorre Pueblo, hemos aprendido lo de los nies. Ahora estamos viendo que Yo Pueblo no entiende de migración. No pasa nada. <risa> no son pasa nada. Son, son herramientas, herramientas. Son herramientas bueno, pues, para más, llegar a lo necesario. Exactamente, lo más importante, este, no importante son vuestras ganas, como la de los invitados tranquilo. que traigo, que ya, son mejores siempre Ya viste que claro. soy lo que te mandé correo por Whatsapp, sí, por Youtube Sí, sí, bueno, pues ya he visto que... Pero este no, no, no es ideas. yo quiero que las consultas por aquí, para que todos se enriquezcan, ¿vale? No, no, para claro, no me... por, esto, por eso te empecé claro, a escribir por la, Instagram Otra Otra cosa, así, la... Dime, dime, este, José, venga, y ya entonces, vamos con la invitada de Youtube Sí, ¿vale? para, que, para que vayas con la invitada, este, otra cosa sí. Eh, para las personas que pueden van a pedir asilo también que no se sientan solos, porque mira en Madrid está el ACNUR, aquí en Bilbao no hay ACNUR, ACNUR te puede ayudar pero aquí en Bilbao está SER está Cáritas, diocesana, están muchas organizaciones y ONG que te pueden ayudar en tu proceso, entonces que no tengan miedo de hacerlo que no tengan miedo absoluto, sí. exactamente Te lo exactamente. digo porque lo digo porque mi país está pasando por una situación muy dura en estos momentos y mucho, muy, hay muchos paisanos acá, entonces uno no tiene que ser egoísta Luis cuando uno, no es, cuando uno no es egoísta, Dios le abre puertas en gran manera. Hombre, hombre, está clarísimo, vamos. Y ya ves, ya que te estamos tratando bien los españoles. Ah, venga, no que sé, bien. Sí. Pero ya no, no te hablo de mí, digo en general, a que sí. ¿Tú qué estás notando ahora ya por la calle? Bien, ¿no? En general, eh, 99%. ¿eh? Eh, siempre habrá alguno. Siempre ¿quiere, que habrá que uno, siempre? La, Quiere que te digas la verdad. claro. Bueno, bueno, di la verdad. Eh... Sí. Pienso que el 80% bien y el 20% ahí... Claro, siempre hay molestia. alguno... Claro, siempre sí, habrá pero, alguno. Pero, pero es la minoría. Más, mayoría todo, claro. muy amables, Hasta para dar direcciones y todo. Muy lindo para que el país es muy bonito, todo es otro mundo. <ríe> muy encantado. Espero establecerme... No sé. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Vale? Así... El testimonio es así. Exactamente. Muchas gracias, no, José. Que polla, a nada, a mí nada, ya no me cuesta nada. Yo ya sé que a partir de las seis me tengo que sentar aquí a las consultorías sin ningún problema. Donde sea, me cojo y me siento y hacemos la consultoría. Y ahora voy a ir a, a YouTube, que vamos a emitir ahora en unos 30 minutos o así en directo, con, oh, con nuestra invitada okay. de hoy, Paola, ¿vale? Y vale. para la, de la tarjeta roja, estar pendiente el viernes, ¿vale? Que viene una chica que la que la está en pleno trámite, en vivo. Me parece Nos Lo va bien. a contar. Todo. Eh, okay. Vale, José. Okay, ok Luis, bueno, estamos okay. En, en red Exactamente, muchas gracias José y muchas gracias a todos No Me voy okay, para, para el canal de YouTube